Diputado Pratt solicita investigar a Hidro Bolívar por crisis de agua en Guayana. El diputado a la Asamblea Nacional por el Circuito 2 de Bolívar, José Pratt, acudió este miércoles a la Defensoría del Pueblo en Puerto Ordaz, para hacer entrega de un documento en el que exige una investigación a directivos de Hidrobolívar, a propósito de la crisis de agua potable en la ciudad. Nota de prensa. Desde el jueves de semana santa gran parte de Puerto Ordaz quedó sin el suministro de agua potable, falla que se mantiene a casi una semana de problemas. Sin embargo, desde hace varios meses, toda ciudad guayana enfrenta la crisis por la falta de un servicio regular. La situación en San Félix es mucho peor. Por varios meses y hasta años, existen zonas en las que prácticamente desapareció el agua potable y deben resolver con camiones cisternas o pozos profundos. Prat destacó que es sabido que no se trata de un problema de embalses en la región sino de un mal manejo administrativo y técnico en los trabajos de Hidro Bolívar, institución que se ha limitado a justificar la falla con argumentos de conspiración o sabotaje. El parlamentario exige que de ser cierto este alegato, se diga quién o quiénes son los responsables. Queremos que expliquen a los ciudadanos las razones, causas responsables y el tiempo en que será resuelta dicha situación, reiteró. Otro de los aspectos que expuso Pratt fue el tema de la baja potabilización del agua en la región, y los problemas sanitarios que ocasiona. Desde hace muchos años el agua dejó de ser potable en Ciudad Guayana, generando enfermedades. Las parroquias Universidad, Chirica, vista al sol y Pozo Verde, son unas de las más afectadas, afirmó. Insiste en la presión que debe ejercer la Defensoría del Pueblo en función de atender este problema ciudadano, como lo es un servicio de agua potable de calidad e ininterrumpido. De no obtener respuesta, plantea una jornada para que los ciudadanos se adhieran al documento a través de una recolección de firmas, así como acudir hasta la sede de Defensoría del Pueblo en Caracas. Asimismo, el tema será llevado hasta la Asamblea Nacional.